Este jugo quiero también recomendarlo a un amigo youtuber muy querido, que es Dani del canal Latinol. Así que él va a probar y va a dar su opinión acerca de este juguito que yo le he recomendado. Latinol, estoy esperando que le digas a todos qué tal, cómo te ha ido con eso. Y nos cuente qué tal el sabor, si te ha gustado. Es nuevo, esos sabores así verdes son riquísimos al paladar. Mm. Yo lo, lo disfruto bastante Así que estamos esperando que nos digas ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Cuéntanos y estamos atentos Un besito desde aquí, República Dominicana, Latino Chao Ah, una cosa, pasen por su canal que es bastante divertido e interesante Tiene un contenido bastante variado Y él los está esperando con los brazos abiertos Nos vemos Así que chaito, Latino Chao Este elixir premines es uno de los secretos Que las estrellas de Hollywood no quieren Que te enteren pero ya te enteraste viendo este vídeo. Entonces vámonos con los ingredientes. Piña para las niñas, kiwi para las kiwas, manzana para ana, mitad de limón para ti que eres un león, pepino y miel y apio para el que hermano apio. No olvides la importancia de cada uno de estos ingredientes y procedemos a lavarlos. Recuerda también tomar el tiempo necesario para lavar cada una de las frutas y verduras. Luego procede a pelar y picar cada una de ellas. Y la cantidad pues vendrá de acuerdo a las personas que vayan a tomar el elixir. Un secretito especialmente de, de la piña. Eh, lo que queda, la corteza, es una deliciosa agua también que es buena para que la bebas. Mientras tanto también se le añadiremos como parte final y un poquito de agua y a batirlo. Y una vez que hemos terminado, procedemos a servir. Uno para la prima y otro para mí. Hasta pronto primas, espero les ayude y sirva el video. Por cierto, premienes, quería decirles unas contraindicaciones que, bueno, tiene este delicioso Elixir. Si después de, de verlo te dan ganas de ir al baño, no te preocupes. Es algo normal porque es un gran depurador. <risa> Yo ya me voy porque corto el video, no porque quiera ir al baño. Quería aclararlo. Y bueno, hasta un próximo video. Chao, los quiero. Y recuerden recoger todo siempre que utilizan limpiar todas las cosas, ¿sí? Ahora sí me voy. Chao, primo. Chao. Mitad de león para rugir como un león. ¿Mean?